Sad again, are you <tose> Ahora fumo cuatro veces de las doce. Desde que me fui a nadie me conoce. Sonrillo poco hasta que el porro me toca Por confiar en mujeres me siento y hotel. Y en un sigo apagado en mi mira se nota Se sí, hace sí, tarde y aprovecho la noche Ahora cuando estoy fiesta nos conocen Dame un cigarro y armo el de las doce Y ahora no se sé, fumó y mezclo dubstep. No me hables a mí, hizo solo un poser Vivo rockándonos no soy en Y mi alma está gris Shorty vuelve que aún no perdí Nadie viene A buscarme a mí Yo no miento al decir que no soy feliz Ahora fumo Cuatro veces de las doce Desde que me fui a nadie Me conocí Ahora se lo y no me reconoce Ahora fumo Cuatro veces de las doce Desde que me fui a nadie A mí me da Escribo lo que duele porque me queda mejor. Condenado en mi cárcel sin tener la solución. Es entregarte lo que algún día a mí me faltó. Yo confiaba, pero una puta a mí me da Perdí el rumbo en el camino, quedamos sin mi visión. Solo un chico solitario, respeto tu visión. Es entregarte lo que algún día